Señores, en las bullas del día tenemos una noticia lamentable y es que muere el Quita. Intérprete de música urbana, Rafi Vladimir Cabrera Cordero, mejor conocido como el Quita, falleció la mañana de este martes por un aparatoso accidente de tránsito mientras ocupaba el vehículo McLaren del artista Chimbala. Quita, quien conducía bajo los efectos del alcohol a alta velocidad, se tra trasladaba en un McLaren blanco, un vehículo que le compró a Chimbala por 12 millones de pesos. Según su padre, quien se presentó al lugar del accidente en la comunidad de Doña Ana, en la citada provincia. Además de su amor por la música, Rafa y Vladimir Cabrera Cordero, conocido como Quita, quien falleció la mañana de este martes, buscaba un propósito de vida que lo motivaba a seguir adelante. Tras el accidente, el exponente de música urbana, Chimbala, acudió al velatorio de su colega y sin pronunciar palabras, inclinado frente al féretro, tomaba las manos de su colega el vídeo fue compartido por el empresario artístico santiago matías en twitter este hecho suma una nueva víctima de la, a la triste lista de artistas dominicanos que han sufrido estos accidentes hasta la pérdida de vida en las carreteras del país miren eso fue un estado que él puso el quita cuál será mi propósito en la vida mire para el que no entiende, que lo ven, que el Quita, que no era. El Quita era muy reconocido entre los artistas en, en, en Santo Domingo, porque siempre se manejaba en esos ámbitos nocturnos. Siempre hay figuras que la gente no conoce, porque eh, aquí la, hay muchas personas que conocen a los artistas porque se pegan en las redes o pegan alguna canción. Pero el Quita también era compositor de esos artistas, tú sabes, personas que escriben. Eh, para los artistas y tienen algún beneficio de los artistas, siempre andan. ¿Sabes que, lo, que los artistas siempre andan con mucha gente? Eso era una, una parte del quita, eh, que era socio de Chimbala, o sea, del coro de Chimbala. Cada quien tiene su coro, cada quien tiene su coro, y por eso no se dan a conocer tanto. Ahora es que lo están mencionando, pero entre ellos era muy popular, porque siempre estaba activo con Chimbala, con Lirochachi. Eh, Bulín, Sequi entre otros. Si era buen compositor, también era cantante, porque se Hay cuelan. Son muy bonitas que se llaman Palmera. Eh. Sí. Que se, se cuelan en, en esa parte. Es muy lamentable. Sabemos que esos vehículos no se puede ligar ni con alcohol. Con nada se puede ligar eso, porque miren, más claro es de fibra de carbono. Usted vio que ahí no quedó nada, porque eso no es hierro por ningún lado. Ese vehículo no tiene hierro, solo fibra de carbono y cristal. Miren, quedó devastado porque iba muy rápido. ¿Eh? Que Dios no lo haga tomado en cuenta. Eh, eh, el alcohol y... Ustedes saben cómo que andan los jóvenes. Lamentablo, lamentamos mucho esa pérdida. Y esperemos en Dios que ahora... Eh, Esas personas que tienen... O sea, que tienen esos vehículos, esos raperos que tienen esos vehículos lujosos. Deben tomar conciencia que usted, si usted no puede manejar, ande con un chofer porque usted tiene dinero para eso. Deben tomar conciencia ya varios, varios accidentes que han ocurrido. Ahora fue el quita, lamentablemente. Pero debe, deben tomar conciencia, andar al paso. Esa autopista Duarte es engañosa. ¿Usted cree que puede hacer el rebase? Cuando viene a ver, viene otro pensando lo mismo que usted. ¿Eh? ¿En la 6 de noviembre? Ok, en la 6 de noviembre, como me, me confirma Villalona. Pero en cualquier autopista, usted, usted, usted debe tener cuenta y calcular que hay otras personas a veces que no saben manejar. Cuando viene a ver, e hizo bien el rebase y por no chocar con otra gente, chocó con una pared. ¿Usted entiende? Entonces, debemos controlar eso. Esos vehículos son demasiado potentes para la carretera de este país. Cualquier desliz, cualquier badén, como dicen, eh, puede perder la estabilidad porque es a mucho, a mucha velocidad que, que van estos, estos vehículos. Muy lamentable, muy lamentable el caso del Quita. Yo creo que él sale en algunos videos, pueden poner algunos videos de, de Elquita, de, de Chimbala, en todos los videos de Chimbala, en todo Ellos Yo hay en YouTube, hay varios videos del Quita. Que ponen a Pamela, una canción de él que se llama Pamela. Que también era compositor de, de eso, siempre con Buloba, esa gente siempre andaba al Quita en los conciertos. Lamentamos esa pérdida y, y nuestra condolencia como programa juvenil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 Activas las notificaciones para disfrutar de noticias, e entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Telenor!